De yeah, yeah. Sí, ok Y si al caminar se detiene el tiempo cuando estás Eres mi sol al despertar, me pierdo en tu mirada Hoy quiero tenerte, no si deseo que estés Con tus besos en mi piel Quiero un poco de tu amor A mi vida por lejos Hay miedo, temor Pero quiero abrazarte, llenarte de amor Hablarte el oído, sentir tu calor Hacerte la noche el más grande crucero Y entregarnos solo amor del bueno No importa que hable, critique la gente Yo te llevo grabada en mi mente Anduve en la calle con miedo al presente Pero por ti todo es diferente sin sí, sí, saberlo cambiar. Me diste tu mano y vi la salida Sentiste la luz al alma escondida Y de mi son perdida Cuando no estás mi alma angustiada Tan solo pide que sea mañana, baby Hoy quiero tenerte amor, deseo Y no quiero despertar mi vida, doy gracias a Dios por tenerte